Como es costumbre Autodesk libera la nueva versión de Revit más o menos medio año antes y para ese momento ya tenemos el Revit 2022. Aquí en esta página vemos la lista completa de actualizaciones, de hecho este listado te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas. En este video te traigo algunas de las actualizaciones más interesantes, así que vamos a verlas. Ok, esta es una función que estaba disponible en InfraWorks pero no en Revit y son las vistas compartidas. Las vistas compartidas te permiten exportar una o varias vistas de forma muy sencilla a un visor en la web. De esa forma puedes compartir un enlace al visor y las personas pueden añadir marcas de revisión y comentarios y es bastante bueno para revisores externos que no tengan Revit o para el propio cliente, por ejemplo. Para hacerlo, vamos a la ficha de colaborar y vistas compartidas. Voy a compartir una vista de este plano y cuando el proceso finalice puedo ir al navegador y también puedo copiar el enlace para enviárselo a cualquier persona. En el navegador ya podemos crear comentarios o marcaciones. Ya desde Revit podemos refrescar la vista y ver el comentario con la marca de revisión que se añadió, además de dar comentarios adicionales que le aparecerán a la persona que hizo la marcación. Algo nuevo y que es muy interesante es la posibilidad de ocultar las capas de los muros que están fuera del núcleo. Por acá tengo un muro multicapa compuesto por una parte de estructura y otra parte de acabado. En las opciones de visibilidad de gráficos tenemos la posibilidad de mostrar y ocultar las caras del acabado. Si las ocultamos, se vería algo así. Bueno, definitivamente de las funcionalidades más esperadas estaba exportar directamente a PDF. Antes era más bien tedioso, pero ya es muchísimo más fácil. Basta con ir a exportar PDF y configurar la exportación. Por ejemplo, yo quiero exportar todos mis planos, combinados en un solo PDF y con el mismo tamaño de hoja que tienen los planos en Revit. Exportamos. Y ahora estará disponible en la ubicación que hayamos seleccionado. Por fin podemos ver los ejes en 3D. En las opciones de visualización para las vistas 3D siempre estuvo la posibilidad de activar los ejes, pero jamás sucedía nada. Ahora, así como con los niveles, podemos visualizarlos en las vistas 3D sin ningún problema. Es más, de hecho, en las propiedades de la vista 3D está la posibilidad de definir en cuál nivel queremos mostrar los ejes. Esta también era una funcionalidad demasiado, demasiado esperada, y es que en las tablas de cantidades, al añadir las propiedades de familia y tipo, o solamente tipo, o solamente familia, no podíamos filtrar con esos parámetros. Pues no más, ya sí lo podemos hacer. Ahora, respecto a los muros, ya hay una nueva opción llamada variable en las propiedades de la estructura. Esto nos permite definir ángulos en las caras de los muros, cosa muy buena para los muros de contención. Por ejemplo, puedo activar la opción variable para la capa principal... Y en las propiedades de tipo decir que el ángulo de la cara exterior será 10 grados, por ejemplo. Para que el cambio se aplique, en las propiedades de instancia del muro debemos activar la opción Tapered. Eso lo podemos hacer para cualquier capa del muro, pero solamente una capa puede tener activa la opción de Variable. Bueno, anteriormente al hacer tablas de planificación de claves no podíamos incluir parámetros compartidos. Pues resulta que ya así podemos. Aquí tengo lo que podría ser una puerta de seguridad con un parámetro para definir el tipo de cerradura. Como ves, este es un parámetro compartido. Al crear una tabla de planificación de claves para las puertas, fíjate que ya está la posibilidad de añadir ese parámetro compartido, antes no salía. Así que los posibles valores para este parámetro son mecánico y biométrico. Y en la puerta ya tengo un menú desplegable con esos posibles valores para mi parámetro compartido. se tomó la molestia de añadir 8 nuevas categorías en Revit 2022. Entre esas nuevas categorías tenemos equipos médicos, protección contra incendios, dispositivos audiovisuales, y estructuras temporales. Además, también podemos crear nuevas familias y categorizarlas como elementos de infraestructura, cosa que antes tampoco se podía hacer. Para eso, vas a con crear una nueva familia con la plantilla genérica y cambiar la categoría a la que queramos, como juntas de expansión o carreteras, por ejemplo. Esas 10 categorías disponibles las puedes encontrar en el enlace en la descripción. Bueno, en la tabla de cantidades ya aparece una opción para filtrar la lista de parámetros según algunos criterios. Por ejemplo, si solo queremos ver parámetros de tipo o si solo queremos ver parámetros de instancia. O si, por ejemplo, queremos ver únicamente los parámetros que sean de tipo longitud. Muy, muy, muy bueno para añadir las propiedades de una forma mucho más fácil a nuestra tabla de planificación. Otra actualización es la capacidad de añadir varios líderes a una etiqueta. Por acá tengo un muro con cuatro ventanas. Anteriormente tocaba hacer esto, colocar una etiqueta para cada ventana, así todas tuvieran el mismo valor de la etiqueta. Ahora basta a componer una etiqueta y añadir más referencias de esta forma. Y ya que estamos con las etiquetas, otra nueva funcionalidad es que al referenciar elementos que en la misma propiedad tengan diferentes valores, aparece el texto VARIOS, queriéndonos decir que el valor es diferente para al menos dos elementos. El texto lo podemos personalizar desde la ficha gestionar e indicador de valores múltiples. También hay nuevas funcionalidades en relación al modelado de refuerzo. Por ejemplo, esta opción permite modelar el refuerzo definiendo dos puntos. Es una opción muy buena para el modelado de estribos. También esta función cambió de nombre y además tenemos una ventanita que nos ayuda a mejorar el modelado de refuerzo. Sobre todo si apenas estamos aprendiendo a modelar refuerzo con Revit. Bueno, hay otras actualizaciones que te invito a ver en el enlace que te dejo en la descripción. Seguramente hay novedades en cuanto al modelo de instalaciones, pero al parecer por ahora no están listadas. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Por acá te dejo otros dos videos muy interesantes para que no te los pierdas. Recuerda suscribirte porfis que subo contenido muy interesante. Y vamos con ese like que no te cuesta nada. Porfis.